A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, eh. A mí me llevan preso. A mí me llevan...